Hola gente, bueno en este video les voy a mostrar lo que yo encargué por Mercado Libre, en este caso pedimos un micrófono de condenser de la marca ETEOS, así que bueno, acá estamos, acá llegó, esta es la caja, así que bueno vamos a abrirla, bueno acá tenemos el antipop que viene con esta manijita, vamos a abrirlo, esta parte. estamos Ahí está. Bueno, esto obviamente se mueve, es flexible, tiene como un cañito, como si fuese el de los teléfonos antiguos, vieron, bueno, algo así. Este es el anti-pop, justamente esto lo que hace es eh, filtrar el sonido, ¿no? Las p, las, nosotros cuando hablamos pronunciamos mucho las p como tipo explosiones, ¿no? Tipo, eso, bueno. Eh, medio exagerado yo lo hice pero bueno para que se entienda ¿no? esto es para eso se pone al, adelante del micrófono obviamente uno modula de este lado tampoco hay que acercarse mucho la idea es mantener una distancia de más o menos una mano no. esto se mide así no. una mano de, de distancia y la voz se pone la boca se pone cerca de, de esto obviamente y lo mismo esto el antipop va a esta distancia del micrófono tampoco hay que pegarlo acá esto tiene un nombre que en este caso no me acuerdo, ustedes me lo van a poder recordar en los comentarios de este video. Así que vamos a abrir, ahí estaba abriendo la bolsita. Yo lo explico en for de forma criolla para que se entienda. Esto lo que hace es evitar justamente disminuir las vibraciones del, del, del trípode donde va a estar el micrófono puesto caso acá se pone el micrófono de condenser esto es para este tipo de micrófonos también se pueden poner los otros lo que son omnidireccional pero eh, hay que tener cuidado porque si lo ponemos eh, o sea si lo inclinamos hacia abajo puede que se salga se caiga y bueno podrán podemos llegar a golpear el micrófono contra alguna superficie y bueno ahí ya estamos en un problema entonces hay que evitar todo ese tipo de cosas por lo general se pone el peso hacia abajo, cosa que el cable quede para abajo, ¿no? Que si se llega a, a zafar, a, a aflojar, ¿no? Eh, el cable al estar conectado, o sea, el micrófono, mejor dicho, al estar conectado con el cable, el cable puede hacer... De, de nos sirve de seguridad, por así decirlo. En fin, bueno, esto es para evitar las vibraciones, para disminuir las vibraciones en el micrófono, ¿no? Para que el sonido sea un poco más limpio. Es básicamente para eso. Esto es para otro tipo de micrófono, que eh, por lo general son omnidireccionales, no, no tanto como el condenser. El condenser lo que tiene es que es más mucho más sensible y capta sonidos de más de, a mayor distancia, ¿no? Alrededor. Este tipo de micrófonos, este es un LEA SM58, muy buen micrófono, pero como les decía, este micrófono es para captar la voz de acá adelante me explico o sea si vos te alejas el volumen eh, se nota que reduce se baja el volumen porque te alejas en cambio la diferencia entre este tipo de micrófonos y los condenser es que el condenser eh, capta mucho más los sonidos por ende tenés que tener un lugar eh, adecuado preparado para con menor con menor eh, cantidad de ruidos posible, ¿no? ya sea ventiladores, aire acondicionados, o todo ese tipo de ruidos, que inclusive los CPU, depende ¿no? que CPU, pero la mayoría tiene muchos ventiladores, muchos coolers, no, ventiladores, eso hace ruido, y todos esos ruidos el micrófono lo capta. Por eso lo ideal para grabar, ya sea locución, para cantar, para grabar un instrumento, para, bueno, para grabar cualquier cosa, ¿no? para que el sonido salga lo, lo mejor posible y no tengamos que luego matarnos en la edición, ¿no? filtrar, poner filtros, limpiar, ¿viste? todo un trabajo que inclusive esos filtros y todo ese tipo de trabajos lo que hace es eh, reducir un poco la calidad de sonido, porque estamos metiendo muchos filtros y, y la idea no es esa, la idea es mantener la, la, la mejor calidad posible y bueno lo ideal sería poner eh, armar no el micrófono en un lugar eh, adecuado no en este caso por lo general se conoce como cabina de grabación donde está preparado acústicamente con goma espuma bueno un montón de materiales que no los voy a nombrar porque la, la idea de esto no es hacer un tutorial de cómo grabar sino bueno son tips que hay que tener en cuenta en fin eh, para este tipo de micrófono en esto va acá por lo general siempre se Tenés que asegurar de que tenga un poquito de presión Para que no se salga Ojo con esto porque tiene una rosca Entonces hay que presionar Luego se conecta el, el cable Y esto obviamente va conectado, esto va enroscado En el... Acá, esperen que voy a sacar de a poquito Vamos, vamos por parte, vamos por parte Lo voy a dejar en un costado porque voy a volver a usar Así que, nada, eh, seguimos Esto es obviamente, ¿no? El cable de conexión, esto es un esta es la ficha XLR que va conectado al micrófono directamente no sirve para este tipo de, de este tipo de micrófonos que les mostré recién fíjense que tiene la misma fichas no tiene tres pines así que sirve para tanto para este tipo de micrófonos como para eh, el micrófono que viene acá por defecto no es el modelo este vamos a abrirlo Ahí está vamos a dejar esto por acá acá está este es el micrófono la marca eteos fíjense ahí tiene no sé si se, se logra ver el brillo en la cámara ahí adentro tiene como una membrana que es lo que re recibe la vibración de nuestras voz o de bueno de cualquier sonido que hagamos no que emitamos. y acá tiene fíjense la misma la misma conexión fíjense que tiene como una como una muequita acá y la ficha también lo tiene así que tengan Tengan eso en cuenta. Esta ficha en este caso, sí, acá lo tiene. En este lado, esperen que vamos por parte porque si no... Acá, a, a ver si se logra ver. Esta muequita que está acá, esta. Esta muequita que tienen en este costado, tienen que hacerla coincidir con la muequita esta que está acá. No sé si se logra ver. Ahí, esa que está ahí. Bueno, tienen que tener cuidado. Igualmente, esto tiene una sola posición, así que no se van a confundir es difícil de confundirse pero igual no pasa nada lo van girando hasta que entra Puc, y lo conectan y listo esto iría así ¿Ven? y tiene que hacer un sonido ese clic para desconectarlo tienen que apretar esta perillita hacia adentro mantenerla apretada y sacar con presión tengan cuidado que no se les vuele el micrófono porque se si llega a caer podemos romperlo bueno esto sería el micrófono de condenser, vamos a dejarlo por acá para que no se golpee. Y esto es eh, una goma espuma que va colocado, es, es muy parecido al antipop, ¿no? Es justamente para. No solamente para eso, para darle un poquito mejor de calidad, filtrar, bueno, justo golpeé la cámara. Esto va acá adentro, es, perdón, esto, sí, dije bien, esto va acá, ¿no? Vendría a ser como una especie de forro, funda, llámenlo como ustedes quieran. ¿no? Ojo con los chistes, eh, absténganse en a los chistes, bueno, esto quedaría así preparado, ¿no? Le da, filtra un poco la, la voz, le da un poquito más, más eh, más limpio sale, ¿no? El sonido, y nada, eso, logramos eso, con esa goma espuma logramos eso, así que bueno, vamos a dejarlo por acá al micrófono, vamos a sacar el cable, y les decía, bueno, les, les comentaba la otra ficha, esta es, no eh, eh, me sale el nombre... Eh, es una mini plus se le llama bueno algunos lo conocen como mini plus porque después está la, la ficha plus que es la más grande que es para con otro tipo de conexiones ¿no? el sonido pasa igual ojo hay fichas estéreo y mono así que tengan en cuenta eso también que eso no lo voy a hablar en este video porque es, es, si no se va a hacer extenso bueno acá tenemos el manualcito que viene no hace falta dice manual de usuario micrófono condensador modelo mic bueno ese <risa> esto es todo así bien, bien casero ya no estamos no, no preparé nada para hacer este tutorial quiero que sea lo más lo más natural posible de eso se trata no ser natural y seguimos golpeando la cámara bueno esto obviamente esto se baja vamos a abrirlo un poquito y esto va colocado en la mesa o sea la, la, en, la, en la mesa que ustedes tengan vamos a abrirlo un poquito más porque si no no va a entrar ni siquiera mi mano la idea es mostrarle que es, hagan de cuenta que mi mano es la madera y esto va casi, ¿no? Lo apretan, lo ajustan y listo. Esta amperillita que ven acá es para ajustar. Ahora les voy a mostrar, vamos por parte. Vamos a pasar a la siguiente pieza, que es justamente el brazo donde va todo conectado. Así que bueno, voy, eh, voy a correr la caja para un costado. Vamos a abrir esto. A ver para dónde. Ahí está Ahí está Bueno, les decía Esta pieza, este agujerito Fíjense que tiene un agujerito acá y Fíjense que el brazo Tiene dos partes, ¿no? Esta y esta En esta pieza, ustedes pueden aflojar acá Para moverlo Medio incómodo, ¿no? Estoy medio incómodo filmando, pero bueno, eh, vamos a mejorar eso próximamente, todos los videos tutoriales que haga más adelante. Pero bueno, esta parte, esta parte que va acá, va metido en este orificio. En este orificio. Va metido ahí. Asegúrense de que entre hasta el fondo y luego, si quieren, lo, ya lo pueden ajustar para que no se salga y quedaría fijo. O sea, esto es para que no se mueva de esta manera. Se me complica mostrarles el, el movimiento del brazo entero, pero bueno, básicamente esto lo que haría si lo aflojamos. Hagan de cuenta que esta pieza, esta que está acá abajo, está fija en la mesa y lo que se va a poder mover es esto, ¿no? Obviamente, ahora les muestro esta parte también, todo el brazo entero, zzz, vamos por parte, ahí está. Esta es la parte donde va enroscada la pipeta, que puede ir esta, para el micrófono el otro tipo de micrófono que les mostré hace un rato o bien directamente le ponemos esta que es donde va a ir el micrófono de condenser de este modelo en este caso esto va a ir conectado acá así que nada lo voy a armar y en un ratito lo van a ver ya terminado conectado no hace falta que les explique no eh, cómo se hace la conexión si quieren ese tipo de tutoriales me los piden en la descripción de este video y si quieren comprar el mismo micrófono, el mismo modelo, todo, yo les voy a dejar en la descripción de, de este video el link para que puedan comprarlo por Mercado Libre. ¿ta? Les voy a dejar el link donde yo compré. Se los recomiendo porque la verdad es que me llegó impecable. Todavía no lo probé, así que vamos, vamos ahí. Bueno, acá les dejo las especificaciones. Este es el manual de, de uso, ¿no? Este es el que habíamos visto al principio. Bueno, y acá tiene las especificaciones del micrófono, ¿no? frecuencia 20 Hz a 20 kHz, diámetro del diafragma 16 milímetros, sensibilidad menos 34 dB a más 2B, impedancia de salida 150 ohms más 30%, impedancia de carga 1000 ohms, nivel de ruido equivalente 16 dB, SPL 130 dB, relación CNR 78 dB, Incluye cable XLR a jack 3,5, ese es el nombre correcto que no me salió al principio, cable, eh, ficha jack 3,5 sería, eh, 2,5 milímetros. Eh, soporte amortiguador, que era este, este es el que está acá, ¿no? Donde va colocado el micrófono. Bueno, eh, se llama soporte amortiguador. Filtro pop, eh, brazo articulado con abraza abrazadera de acero y cabezal de espuma, ¿está? Así que, bueno, acá lo pueden ver, ahí está, se lo dejo en pantalla un ratito, así iría armado, listo, ¿no? Y esto es lo que yo le decía, que va agarrado a la mesa, ¿no? Con esta, con esta abrazadera, acá dice, abrazadera. Esto iría a la mesa, y bueno, después ustedes lo acomodan en, en el ángulo que ustedes quieran que se les sea más cómodo. Bueno, gente, acá, eh, como pueden ver ya estoy ahí, este es el OBS y bueno, justo ya, ya conecté el micrófono, ya lo configuré como para, para grabar nada más no para transmitir eh, en vivo con cámara porque tengo cámara pero no la conecté así que lo único que estoy probando acá es el micrófono como pueden ver yo estoy a una distancia de más o menos unos 30 centímetros de mi, de, de mi boca al micrófono y como pueden ver ya está tomando señal así que fíjense bueno ahora lo voy a bajar para que ustedes puedan ver el, el micrófono ya conectado fíjense que ya está conectado con el soporte amortiguador de golpes vibraciones y todo eso el antipop está conectado acá yo lo voy a levantar para que vean el micrófono Ahí estamos está todo perfecto fíjense yo me acerco hola hola hola hola bueno este es el antipop Así que bueno, fíjense, les voy a mostrar un poquito cómo está, Ahí está. este es el antipop que viene agarrado en el, en el brazo. Esperen que bajo un poquito la cámara. Ahí está el soporte, como pueden ver, en la mesa. Y bueno. Hola, hola, hola, hola. 1, 2, 3 probando sonido. 1, 2, 3. Sí. Sí. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Gross Beat Producciones. Gross Beat Producciones. Suscríbete a mi canal y dale like a este video si te gustó. Nos vemos.